Confesor Bautista acudió este lunes al Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar que Desaprensivo penetró a su vivienda ubicada en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde logró sustraer todas sus pertenencias. Me robaron todo en mi casa, radio, DVD, le, eh, abanico, sábana, cama, los platos, la cuchara, todo, todo me lo robó y soy campanú. Por el hecho está detenido un joven solo identificado como Campanú, señalado por residentes en la zona como el responsable. Estaba en el hospital interno, estaba interno, Ellos pues yo soy un hombre enfermo que te dio una trombosis y fue, porque ellos son la, ellos son la. por ahí está preso solo aquí. Los vecinos a mí me dijeron que eran como las dos y media de la noche que ahí fue a robar. que yo espero que me busquen lo mío, que yo no quiero a nadie preso, yo quiero que me busquen lo mío.